Valen, cantante español. Francisco Valenzuela Ávila, Bracana, Granada, 1943, más conocido por su nombre artístico. Valen es un cantautor español. Valen nació en Bracana a la edad de seis años y se fue a vivir a Tocón, los dos pequeños pueblos enclavados cerca de la vega de Granada, en donde nació García Lorca, pertenecen al municipio de Illora de la comarca de Loja, en Granada, Andalucía. A los 7 años se fue a estudiar a Escolapios, Granada, de la capital granadina, donde hizo el bachillerato. Después, inició estudios de Derecho en la Facultad de Granada, pero abandonó la universidad para dedicarse a la música. Formó posteriormente un dúo llamado Han y Henry. Ganó los primeros premios en el Festival Hispano-Portugués de la canción del Duero en 1966, que tuvo lugar en Arandana de Duero y a partir de ese momento adquirió popularidad en España. Su tercer disco, La Mano de Dios, convirtió esta canción en un éxito internacional y le llevó a recorrer América y Europa. A partir de 1967 firmó un contrato con la discográfica RCA. Vino luego un periodo interesante en la carrera artística de Valer, quien decidió afincarse en tierras americanas donde sus canciones gozaban popular en varios países, entre ellos Venezuela, Colombia, México, Argentina y también en Miami. Ese periodo duró entre 1979 y 1988. Durante esos nueve años que estuvo ausente de España, Valen reside en Bogotá, Cali, Guayaquil, Santiago de Chile, Buenos Aires, Miami, Jacksonville y en Nueva York. En este periodo grabó una canción llamada Cali, dedicada a Cali. Valen, entre otros, ha escrito un libro de poesía, canción de los sin voz y una novela solo quisimos ser un señores. Algunas de sus canciones fueron éxito en España, Europa, Venezuela, Ecuador, Colombia, México, Puerto Rico y Estados Unidos. De cantar en el Aula Magna de la Universidad Granadina pasó con el tiempo a cantar como valen en varios escenarios internacionales como el Madison Square Garden de Nueva York, el Marine Miami Stadium de Miami, el de La Soborna y el Olimpia de París el Jorge Eliezer Gaitán de Bogotá, el Colegio del Pueblo de Cali, el Teatro Rex de Buenos Aires, el Teatro Ferrocarrilero Carrilero de México. Discografía. Entre sus canciones destacadas tenemos La Mano de Dios, Quiero Marte, así te hanen, manzanas azules, sin ti. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.